Bueno, es un gusto hoy estar con María Ángeles Durán en esta entrevista. Eh, como ustedes saben, María Ángeles Durán, socióloga, catedrática, profesora del CSIC, eh, española, por cierto, se doctoró en ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid allí por el año 71, fue, por cierto, la primera catedrática de sociología en España y ha sido profesora visitante en muchas universidades de distintas regiones, por supuesto también aquí en nuestra región de América Latina y el Caribe. Eh, vinculada al Consejo Superior de Investigación Científica, el CSIC de españa es una de las referentes en la temática del trabajo no remunerado y los cuidados y lleva adelante una actividad sumamente intensa de investigación y de difusión del conocimiento pionera en los estudios de género en españa y también pionera en en eh, los estudios vinculados al trabajo de las mujeres, a las desigualdades sociales, al trabajo no remunerado, con este, trabajos también en el campo de la sociología, de la salud, de la familia y del bienestar, bienestar social. Y por cierto, ha sido una de las madres de los estudios que en América Latina y el Caribe hemos desarrollado en los campos del trabajo no remunerado y eh, de los cuidados. Eh, María Ángeles Durán tiene una obra académica destacadísima con aportes eh, relevantes en todo el ámbito académico, pero también, y eso lo quiero destacar, en el ámbito de la intervención social. No voy a nombrar aquí todos sus premios y reconocimientos porque nos perderíamos el espacio de diálogo y de entrevista, pero sí quiero destacar eh, sus recientes doctorados honoris causas que le han otorgado, bueno, algunos no tan recientes, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de La Rioja, en Valencia, en Granada, y también en universidades de América Latina y el Caribe. Como dije, su proyección es de alcance internacional y ha colaborado codo a codo con muchas eh, de nosotras aquí en América Latina para impulsar estos temas que hoy además han adquirido una relevancia eh, muy significativa y justamente les propongo comenzar esta entrevista situando esos debates actuales desde aquella consigna eh, eso que llaman amores trabajo no pago y la otra consigna que por lo menos en américa latina ha tenido mucho impacto en los movimientos feministas lo personal es político eh, estamos eh, frente a estas dos consignas que como dije eh, han sido de las más proclamadas en las movilizaciones eh, feministas de las últimas décadas. Y allí, a partir de ellas, es que aparece, entre otros elementos, la idea del trabajo, del trabajo no remunerado y de los cuidados. Como una idea que en principio parece sencilla, pero que sabemos que implica una transformación cultural profunda y que va avanzando en nuestra región, quizás a un paso más lento de, del que queremos, eh, tanto desde el punto de vista conceptual como en, la, en materia de la aplicación en el campo de las políticas públicas. La relevancia hoy de los cuidados en la región latinoamericana está en alza, sin duda gracias al trabajo de muchas Colegas sociólogas, economistas, cientistas sociales e investigadoras feministas que han desarrollado nociones que hoy están en la agenda pública y que permean los discursos públicos y los discursos del poder. En todo esto, María Ángeles ocupó también un rol central. Además, la pandemia, la pandemia del coronavirus, tuvo un efecto en estos últimos dos años y medio en este proceso de reconocimiento de los cuidados. Esa obligatoriedad del encierro nos mostró quizás como nunca antes el peso que llevamos las mujeres para combinar trabajo remunerado, trabajo no remunerado, trabajos de cuidados. Si antes se cumplían muchas tareas a lo largo del día, pero quizás en distintas etapas, eh, ahora, en el momento eh, de la pandemia, en el momento más duro de la pandemia, tuvieron que hacerse además de manera simultánea. Las cuarentenas, eh, el cierre de los locales eh, educativos, no, obligaron a las mujeres a ser al mismo tiempo madres, maestras, cocineras, limpiadoras, cuidadoras de personas mayores dependientes, de niños, de niñas, de personas enfermas, eh, por el COVID-19. Sabemos entonces que la noción de cuidado se ha convertido en un concepto clave para el análisis y para la investigación con perspectiva de género en eh, nuestra región y en el campo de la protección social. Es un concepto, sin duda sobre el que tenemos muchas definiciones y que estamos lejos de llegar todavía a un consenso desde el punto de vista eh, conceptual. Pero es un concepto que nos ha permitido articular agendas eh, tanto en el campo de la investigación como de la política que quizás antes estaban eh, di eh, dispersas. En este punto entonces es que quiero eh, preguntarle a María Ángeles eh, Durán, ¿cómo identifica ella hoy el debate? ¿En qué punto estamos eh, en el debate? Tanto desde tu conocimiento de la región latinoamericana como eh, principalmente allí en Europa, donde también este tema ha tenido eh, sin duda en los últimos años eh, bueno, una transformación y una visibilidad importante. ¿En qué punto estamos en este debate, María Ángeles? Bueno, yo lo primero que destacaría es que eh, está en un momento de alza, de presencia. Ahí no hay duda que ha habido un cambio grande y en parte se debe a la COVID, pero también a toda una acumulación de demandas previas. Eh, de modo que está, aquí diríamos, en, en el candelero, ¿no? Sí, eso, eso es lo primero. Ahora, eh, si, si, si bien está eh, tan presente... Apenas queremos profundizar, empiezan ya las dificultades. Eh, porque no hay una transformación directa entre el interés por el cuidado, su conversión en medidas legislativas y económicas, y ni siquiera por su conversión en eh, material de investigación. Eh, no hay, antes eh, lo decías, pero no hay eh, todavía un, un, un buen acuerdo sobre el propio significado de la palabra cuidado. Y eso significa que, por ejemplo, eh, a pesar de que varias ciudades y varios países están empezando a hacer sistemas enteros de indicadores de cuidados, las fuentes con las que pueden rellenar, por así decirlo, alimentar sus indicadores, son muy precarias y la mayor parte de ellas se refieren a actividades en las que... Eh, no hay posibilidad de traslado a, la, a las políticas públicas. Ahí nos encontramos, por ejemplo, acaba de, en la ciudad de Buenos Aires, acaba de sacar unas propuestas, bueno, pues eh, se han ceñido finalmente a una definición bastante restrictiva del cuidado, a pesar de que han hecho una enorme aportación estadística, yo creo, de las más amplias que conozco, pero no... no no, no hay posibilidad por ahora, porque tenemos algunas encuestas de empleo del tiempo, tenemos algunas de demanda, algunas de oferta, pero sigue siendo un gran desierto desde el punto de vista estadístico. Y, y hay otro problema importante y es que eh, van muy por delante los buenos deseos de las posibilidades económicas. Eh, nos estamos encontrando con la, paradeja, la paradoja de que se prometen cuidados cuando no hay recursos económicos previstos, reales, para eh, garantizar que ese cuidado sea prestado. De modo que están subiendo las expectativas, eh, se están dando por hecho que se han reconocido derechos y sin embargo no hay, eh, no, no hay recursos económicos adscritos a esa función. Eh, marcabas varios puntos eh, que creo interesante, ¿verdad? La distancia entre lo que puede ser el interés y la política pública, la falta de acuerdo conceptual, que coincido contigo. En que, en que sigue siendo quizás el primer punto o el primer desafío eh, cuando nos sentamos a pensar o a discutir políticas de cuidado, el desacople o, o la falta de información desde el punto de vista estadístico y la ausencia de recursos, ¿verdad? Promesas, pero, pero sin eh, recursos que lo acompañen. Tú sin duda has empujado esta discusión desde el punto de vista conceptual. Los pocos... Eh, o muchos avances que puede haber en cada una de las eh, países que están discutiendo esto, eh, bueno, tienen mucho que ver con aportes que tú has hecho, desde, desde cómo entendemos el cuidado hasta una noción muy potente que me gustaría que nos contaras ahora, que es la del cuidatorio, ¿verdad? Que es una noción que nos interpela, o por lo menos a mí me interpela muchísimo desde el punto de vista eh, conceptual, y que quizás eh, me gustaría que nos contara sobre este concepto tan potente que has introducido en el debate. Pues eh, para mí ha sido probablemente el concepto que más me ha importado en la vida y estuve muchos años gestándolo, porque no es algo que apareciera fácilmente, así de un día para otro, ¿no? estuve mucho tiempo dándole vueltas a cómo eh, lo que parece generalmente una relación entre dos personas o entre tres, o sea, una relación eh, generalmente dentro de un marco amistoso y de la familia, en realidad estaba pidiendo a Gritos eh, que se transformara en, una, en un concepto de, de tipo estructural y de tipo político. Porque aunque el cuidado lo ejerzan una persona generalmente familiar sobre otra persona de su entorno, en realidad, toda la sociedad necesita que haya un colectivo grande de personas que están fuera de la capacidad de incorporarse al mercado de trabajo porque tienen adscrita una obligación social que les consume muchas horas, tantas horas que es casi incompatible con la incorporación o bien al mercado de trabajo, o a la política, o a una vida cultural muy intensa. Y... Y bueno, el momento en que finalmente en un congreso de sociología me sonó el eureka y dije no, es que necesitamos un concepto, una palabra y esa palabra va a ser el cuidadoriado. Y lo hice porque le di ese nombre, viene de cuidar evidentemente y lo que quería es que tuviera una resonancia así fonética, ¿no? que nos recordara inmediatamente el campesinado, el proletariado... Eh, en España, por ejemplo, el precariado, que son todos los que tienen unos empleos muy, muy, muy rudimentarios y muy frágiles en su estabilidad. Y, y, y una vez que, que decidí que ya tenía la palabra, entonces he tenido que irla llenando de contenido y puliéndola. Y puedo decir que todavía estoy en el proceso, porque, eh, por ejemplo, quién pertenece y cuáles son los bordes en los que se acaba... Eh, la pertenencia al, al cuidadorial. Los remunerados, los que solo tengan una dedicación parcial, los que eh, se ocupan nada más de aspectos, por así decirlo, morales o de responsabilidad intelectual del cuidado, pero no de, de facto de la prestación de los servicios. En, fin, eh, en España, que es lógicamente donde más he trabajado, eh, según cómo definamos con más precisión el cuidadoriado, nos, nos encontramos con que puede variar en muchos millones de personas. Uh -huh. pero, pero este es un problema común a, a cualquier concepto que se pone en rodaje. Lo primero que necesito es quién más está de acuerdo en poner el concepto en rodaje, porque un concepto que se crea un día y, y luego no tiene seguimiento es como si no hubiera nacido. ¿no? De modo que, que me interesa mucho porque además es de la práctica y de la confrontación con personas que lo quieran eh, o bien aportar información o bien eh, debatir algún aspecto, pues es de ahí de donde el concepto irá haciéndose más, más poderoso, más potente y tendrá una utilidad social mayor. Sin duda, yo creo, si estás buscando cómplices, con gusto este, podemos, bueno, a nivel personal y desde Claxo, impulsar este concepto. Creo que es, eh, es de lo más potente que nos permite, eh, bueno, en la reflexión conceptual en torno a los cuidados y también eh, empezar a, a, a ver sus bordes aportando información empírica. Y allí me surge una pregunta eh, que no puedo este, dejar de hacerte, en la bueno, eh, con todo tu conocimiento sobre el tema. ¿Cómo, cómo se relaciona este concepto del cuidatoriado? Eh, esta situación de cuidatorio, como se le pueda llamar, quizás no es esa la expresión correcta, con eh, lo que se está impulsando tan fuertemente por parte de algunos organismos internacionales, principalmente de Naciones Unidas, la Cepal y otros, eh, de la sociedad del cuidado, ¿verdad? Esta idea de que tenemos que construir eh, nuevos pactos, nuevos contratos rumbo a esa sociedad del cuidado que coloca en el centro, evidentemente, el cuidado de las personas, pero también tiene otras dimensiones, las ambientales, etcétera. Bueno, ¿cuál es eh, la relación entre ambos conceptos? ¿Podemos este, encontrarla? ¿Podemos colocar eh, dentro de esos desafíos de la sociedad del cuidado, este concepto tan potente que, que tú nos das, ¿es posible eso además en esta coyuntura, aquí en América Latina, pero, pero más allá, allí en Europa, en España, etcétera? Eh, y yo creo que se llevan muy bien los dos conceptos, porque la sociedad del cuidado, eh, el concepto, lo que hace es poner el cuidado como rasgo definitorio de una sociedad, pero al hacerlo, eh, en muchos casos también da por, por, por bueno, da por como si, como si ya fuera posible, eh, que el cuidado se convierte en algo más importante que la competencia, que la competitividad, que la lucha, que el conflicto y sobre todo que la búsqueda de beneficio económico. Eh, está bien que creamos, que queremos una sociedad del cuidado. Pero el tema es que si tenemos unas eh, estructuras productivas que están claramente orientadas al beneficio a través de la competición, el cuidado es muy poco compatible con todo ello. Porque cuidar cuesta enormes esfuerzos y eh, ahí es donde empalma con el concepto de cuidadoriado, El cuidadoriado es el sector de la población sobre el que recae la carga del cuidado. De modo que no puede haber una sociedad del cuidado sin cuidatoriado, ¿eh? pero el cuidatoriado está en una relación tensa con cualquier otro agente social. Por ejemplo, las, eh, eh, en, en España, eh, en algún año, las personas que cuidan se han convertido en el sector laboral con más conflictos colectivos reconocidos. ¿Por qué? Porque el cuidar, viene de una forma de producción que no es la del mercado capitalista. En uh -huh. cuanto eh, el, el, el Estado o empresas empiezan a ofrecer cuidados, tratan con las mismas reglas del mercado del trabajo capitalista de conseguir los trabajadores más baratos con los salarios, eh, digamos, peor protegidos y condiciones muy duras, jornadas largas, mucha Poca, poca estabilidad en el empleo, poquísimas posibilidades de, de promoción en el propio empleo. Y además los trabajadores remunerados que cuidan entran en conflicto muchas veces, de hecho aunque no quieran, con los trabajadores no remunerados que cuidan. Uh -huh. Porque supongamos por ejemplo un pensionista, un jubilado, si aumenta el salario mínimo un 20%, como ha sucedido en algún país en algún año, y las pensiones aumentan un 0,2%, el principal servicio que compran los pensionistas es el de cuidado. Si aumenta un 20%, el salario de los cuidadores pierden un 20% en su capacidad de compra de cuidado. De modo que eh, hay que reconocer que están todos esos conflictos latentes. De modo que yo creo que eh, son dos conceptos que deben de combinarse muy bien, el del cuidadoriado y el de la sociedad de cuidado. Pero no eh, eh, creernos en esa especie de, de paraíso que sería una sociedad del cuidado sin, sin, sin, sin poner atención en los instrumentos para conseguirlo. Y el cuidado es básicamente trabajo humano porque la tecnología, eh, bueno, por supuesto que puede ser favorable para el, para el cuidado, pero es un, un trabajo sobre todo de proximidad muy artesanal que básicamente se constituye de trabajo, de muchas horas de, de, de trabajo. Sí, es, es bien interesante lo que, lo que estás planteando este, María Ángeles, efectivamente creo que hay allí un... Una relación directa, ¿verdad? En esto que por lo menos eh, a nivel latinoamericano se está impulsando con mucha fuerza, que es lo de la sociedad del cuidado, con esta noción del cuidatoriado y, y con esta intención de desplazar en definitiva, eh, como tú bien decías, las cuestiones mercantiles o el mercado en el centro como está hoy en América Latina, de la cuestión del cuidado, porque digamos las cosas como son, todavía no tenemos eh, sistemas realmente eh, eficientes y funcionando de cuidados en nuestros países. Muchos intentos, muchas eh, buenas intenciones desde el punto de vista político, pero pocas concreciones reales que transformen las condiciones tanto de quien cuida como de quien eh, es cuidado. Entonces, creo que allí tendríamos que, que, que, bueno, que... Eh, digamos, estrechar eh, los debates entre este concepto tan potente que tú propones y el de la sociedad eh, del cuidado. Eh, allí me aparece otra, otra pregunta eh, en todo esto que estamos conversando del cuidado, que es eh, particularmente, y tú te has dedicado, has dedicado mucho tiempo eh, de tus investigaciones al tema, eh, es el desafío del envejecimiento. Bueno, en sociedades claramente envejecidas, <coughs> perdón, <coughs> como son las europeas, pero también las latinoamericanas. Muchas de ellas, mi país, Uruguay, por ejemplo, pero tantas otras que ya lo están o están camino a hacerlo. Ese desafío que, que, que supone específicamente el envejecimiento para las cuestiones del, del cuidado, ¿verdad? Eh, cuáles serían los desafíos particulares que nos plantea el envejecimiento de cara a los próximos eh, años y eh, cómo dialoga también este desafío desde el envejecimiento con esta propuesta de la sociedad del cuidado y, por qué no, del cuidatoriado que tú nos estás planteando. Sí, pues es que es esencial porque, eh, por ejemplo, en, en, en España... Eh, las mujeres tenemos del orden de 85 años de esperanza media de vida. Y cada año aumenta en tres meses la esperanza media de vida. ¿no? Eh, eso significa que si salimos del mercado de trabajo a los 65 y vivimos hasta los 85 como media, pero los que alcanzan los 65 vivirán como media más de 90 eso significa que después de la edad media de salir del mercado de trabajo quedan todavía 25 años. 25 años que hay que vivir a costa de aquello que se produjo en el tiempo que se estaba trabajando para el mercado. Y cada año hay que estirarlo en tres meses más. Lo que se haya ahorrado o bien obligatoriamente a través de impuestos y seguridad social o bien voluntariamente. Si eh, dividimos el, el ciclo de vida en tres grandes bloques, el tiempo que se está produciendo para el mercado, el tiempo previo preparándose para, y el tiempo posterior, post-mercado, resulta que eh, tendríamos, durante el tiempo que estamos en mercado, que apartar por lo menos la mitad de lo que ganamos, la mitad de lo que producimos, solamente para poder pagar los años que vamos a estar antes y después fuera de mercado. Eso uh -huh. suponiendo que no hubiera desempleo, ni enfermedades, ni gente que no se incorpora al empleo por cualquier otra razón, por ejemplo, amas de casa o en fin, cualquier otro criterio. La, la, la envergadura de la transformación económica a la que tenemos que estarnos anticipando es esa. Durante todo el tiempo que estemos produciendo para el mercado la mitad de lo que produzcamos, Necesitamos meterla en un cajoncito para pagar los años de después y la generación que viene que va a estar fuera del mercado preparándose como lo hemos estado nosotros. Uh -huh. Eso ya nos pone del orden de un 50% de la fiscalidad. Solamente para garantizar eso sin contar con todo lo que consumamos en el tiempo en que estemos en el mercado. Uh -huh. Me parece que es un desafío enorme y, no tiene sentido seguir pensando en una economía de mercado cuando la población mayor de 65 años, que ya está siendo más de un 25% en muchos países, no está en mercado y no va a estar nunca. Pero sin embargo tendrá que seguir consumiendo a precios de mercado. De modo que tenemos que pensar en un tipo de economía mixta con un componente muy fuerte que no va a ser el mercado. Sí, ahí, ahí es bien interesante esta relación que haces en términos de, bueno, de lo que tenemos que apartar, eh, además en alguna moneda confiable, porque aquí si fuera en nuestros países, imagínate si lo apartas en un cajoncito, como tú dices, cuando llegue la edad de usarlo, eh, lo que significa eso. Pero eh, es bien interesante esa... Perdón esa... que interrumpa, pero este año en España llevamos un 11% de inflación. se sí, nunca visa a causa del tema de Ucrania pero con un 11% lo del cajoncito de las personas mayores, de repente perdió en un solo año el 11% de su capacidad. Absolutamente, eh, sí, eh, por eso, me parece sumamente interesante esto que estás planteando y, bueno, a lo que hay que sumarle todos estos otros desafíos en términos de, de, de, de inflación y demás para, para dimensionar lo que tú estás diciendo. Pero ahí me surge una, una pregunta que también es uno de los debates, por lo menos aquí en América Latina, más fuertes. Eh, que, que quizás tomó cierto vigor eh, pos-pandemia, eh, pos la experiencia de la pandemia, que es el papel del Estado. Digamos, si algo quedó claro en nuestras sociedades latinoamericanas y en su... Eh, digamos éxito mayor o menor o en su fracaso mayor o menor frente a la pandemia es el, el, el tipo de estado y sobre todo el estado social, ¿verdad? Eh, que se tenía en nuestros países en términos de capacidad de reacción desde el punto de vista sanitario, en fin, de todo lo que, que tú conoces muy bien. Entonces eh, volvió eh, al candelero, si tú quieres, la discusión sobre el papel del Estado en sociedades que estaban muy marcadas porque eh, la orientación principal venía más por el lado mercantil y por, por resultados, si tú quieres, de las políticas neoliberales, en fin, hay mucho para analizar allí. Pero ese papel del Estado en, en esto que estamos conversando y particularmente en los desafíos asociados al cuidado eh, de las personas mayores y de las personas mayores dependientes. Eh, ¿qué, ¿Qué elementos te parece que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué experiencia se puede eh, plantear a partir de lo que ha sido eh, el desarrollo allí en, en España o en Europa eh, en términos de estas políticas? Yo creo que los estados han necesitado mm, dar una respuesta a, a los distintos tipos de agentes con los que tratan, ¿no? Y, claro, han tenido que decir que iban a dar cuidados porque era una demanda tan fuerte. Ahora, entre lo que se dice para satisfacer a la opinión pública y lo que después se hace, el trecho puede ser inmenso, ¿no? Inabarcable, inabarcable. Eh, yo he asistido a reuniones, por ejemplo, en las que se está debatiendo si se pueden inyectar en la economía eh, grandes cantidades de dinero, en algunos casos dinero que viene de Europa, para eh, reactivarse económicamente después del parón de la, de la pandemia. Bueno, pues gran parte de los economistas lo que piden es que se invierta en lo que llaman los sectores tractores. Son sectores que eh, no coinciden para nada con el cuidado, porque uh -huh. el cuidado sigue considerándose un, un gasto y no una inversión productiva. Eh, lo, los, los estados en América Latina eh, tienen una fiscalidad muy baja, en general. O sea, tienen muy poca capacidad financiera. Y eh, por mucho que quieran, tienen que cambiar muchos, muchos, muchos casos, muchos aspectos de la organización, de la administración pública. Y además, para que haya un cambio financiero importante, un cambio fiscal, tiene Previamente que haber confianza de la población en que eh, eh, será eh, no solo eficiente, sino honrada, honesta, ¿no? la gestión de los fondos públicos. que Es complicado porque para hacer un, un sistema de cuidados que cubra, no, no digo yo completamente, sino algo mejor de lo que ahora se cubre, teniendo en cuenta que juegan a la contra el tema del envejecimiento y el tema del individualismo. Y el tema de que las familias cada vez son más autónomas, pero también eh, tienen, sienten menos la responsabilidad sobre parientes que no están en el núcleo más, uh -huh. más íntimo. ¿no? Uh -huh. Pues eh, los, los estados en Latinoamérica tienen muy pocos recursos para, para enfrentarse a este desafío tan grande. Y desde luego, en primer lugar, tienen que convencer a la población de que tiene que pagar impuestos. ¿Y quién va a pagar los impuestos? Y tiene que convencer a la población de que esos impuestos van a ser repartidos de un modo justo y utilizados después de un modo eficaz. Son dos desafíos que no son ninguna tontería. Y eso únicamente para empezar, porque si esa base no está, lo demás tampoco podrá salir adelante, sea, sea lo que sea. Eh, completamente de acuerdo y creo que esa es una de las discusiones que, que nos está marcando muchísimo la agenda eh, aquí en américa latina y además con esas tradiciones bueno eh, disímiles o heterogéneas que tenemos entre los distintos estados latinoamericanos como lo hay también por supuesto en europa entre los distintos estados europeos allí me gustaría preguntarte eh, volviendo más a la centralidad de, de los cuidados, eh, a mí me gusta mucho afirmar siempre, tengo la convicción, como digo, conceptual, empírica y personal también, eh, de, de que el cuidado es uno de los nudos críticos eh, de las desigualdades de género, de las desigualdades sociales en general también, pero de las desigualdades de género en particular. Eh, ¿Qué opinas tú eh, sobre este punto? ¿Lo identificas también como un nudo crítico o crees que hay eh, algún otro nudo eh, a atender eh, prioritariamente? Yo, yo creo que es un nudo crítico porque eh, culturalmente el cuidado se ha asociado con la condición femenina. Se ha considerado que era por una parte natural, que estaba en la naturaleza, y esto hasta cierto punto ha tenido, digamos, una justificación histórica porque la mayor parte de la demanda de cuidado provenía de niños muy pequeños, de bebés. Pero ahora ya ese no es el caso. Ahora nos encontramos en toda Europa con eh, uno y algo de niños por mujer a lo largo de toda una vida. Claro, con vidas de 80 años, tener uno coma algo bebés y no, no, no, no, sin, no, no es racional pensar que eso es lo que da sentido eh, económico y social a una vida. Pero ahora la, la demanda mayor viene de las personas mayores. Y así como el padre o la madre del bebé que requiere cuidados está muy claramente delimitada, todos saben quién es, bueno, no, no siempre, pero en fin, en principio, sobre todo, la madre es muy fácil de delimitar. Con el cuidado de los mayores no está tan claro quién es el responsable. Puede tener varios hijos, unos que le han cuidado bien, otros que no, unos son mujeres, otros son hombres, viven en cerca, viven lejos. La, los vínculos no son, nada, no son nada claros. Pero sigue todavía la idea de que la mujer está de modo biológico bien dotada para el cuidado y de modo moral está, eh, digamos, eh, definida también en su, en su, en su calidad moral por esa capacidad y obligación de prestar cuidado a los, a los demás. De modo que cualquier mujer, pero desde la primera hasta la última, eh, en realidad eh, arrastra una especie de hipoteca social, que es eh, que tiene un compromiso o se espera de ella, un fuerte compromiso de donación de su tiempo para los demás. Y mientras unos no se espere de ellos, que vayan a donar su tiempo para cuidar y de otras, si se espere, pues todo tipo de, de progreso hacia la igualdad es muy complicado, tiene realmente muchas cortapisas. Es que además, el, el tiempo dedicado al cuidado, cuando Naciones Unidas, en el año 1975, empezó a hablar de la plataforma de acción, que había que modificar los medios. Y los, y los modos de interpretar eh, la, la estructura económica, lo que destacaba es que eh, cuando hacemos el análisis económico convencional lo que estudiamos son los bienes que están en mercado y que tienen precio. Pero cuando empezaron a desarrollarse, y las dos sabemos que en América Latina se ha hecho un enorme esfuerzo con las encuestas de, de empleo del tiempo, bueno, lo que empezó a salir es que las cantidades de tiempo que se dedican al cuidado son eh, enormes. Incluso cuando la metodología de análisis que se emplee eh, sea bastante poco propicia para resaltar la cantidad de tiempo, porque eh, las encuestas que siguen el, eh, bueno, cierto, tipo de, cierto tipo de encuestas tienden, a mi modo de ver, a, a medir muy a la baja la cantidad de tiempo. Pero incluso con ese tipo de metodología, por ejemplo, para España, el Instituto Nacional de Estadística, cuando ha empleado la metodología de Eurostat, que es bastante, insisto, bastante poco susceptible de agrandar el tiempo de, del cuidado. Eh, yo he convertido los tiempos que dicen con esa encuesta, en, en las dos encuestas que se han hecho aquí, los he convertido en eh, empleos a tiempo completo del sector servicios, utilizando el mismo algoritmo que emplea el Instituto Nacional de Estadística cuando tiene que homogeneizar empleos de distintas duraciones, bueno, tiene un algoritmo yo lo he empleado, me sale que eh, en España el tiempo dedicado en los hogares al trabajo no pagado equivale a 28 millones de empleos. Y tenemos una población activa del orden de 18 millones. Imaginemos lo que significa cualquier política pública que quiera hacer trasvases llevando parte del trabajo que se hace en los hogares fuera, por ejemplo, bajo la cobertura de un servicio público. Si solamente, si solamente el 10% del trabajo, del cuidado que actualmente se hace en los hogares, fuera asumido por la administración pública, por el Estado, eh, ahora no llega a 3 millones y medio los empleados públicos. Pues uh -huh. si, si solamente fuera el 10%, sería 2,8 millones. Imaginemos lo que es a una estructura organizativa de un Estado con tres y medio servidores públicos que de repente nada más por re redistribuir el 10% del cuidado hay que generar 2,8 millones nuevos de empleados públicos que se ocupen del cuidado. Eso significa efectos urbanísticos que en las ciudades tiene, tendrían que empezar a aparecer. Uh -huh. Por ejemplo, transporte de ida y vuelta para ir a donde están las personas que necesitan ser cuidados, edificios que cambiarían el urbanismo de la ciudad, tecnologías nuevas, no digamos fiscalmente, de dónde vamos a sacar para pagar, si ya ahora parte de la opinión pública considera que es excesivo tener tres millones y medio de funcionarios, cuando dijéramos, bueno, es que ahora en lugar de tres y medio vamos a ser seis y pico, ¿no? Bueno, es, es, es realmente un, un cambio de, de, de escala que nos obliga a ver de otra manera completamente distinta eh, las posibilidades de organización social. Sí, eh, tal cual. Creo que en definitiva lo que está en discusión es eso, digamos, cuál es la organización social eh, del cuidado, la que tenemos hoy y cómo transformarla, por eso lo de los nudos críticos, hacia modelos, un poco al menos, eh, más equitativos desde el punto eh, de vista de género. Y allí esa idea de la organización social y la organización social del cuidado, por lo menos eh, en, aquí en nuestra región latinoamericana, está marcando mucho este, la discusión. Por eso las preguntas también en torno al papel del Estado eh, y, y la discusión, eh, con la cuestión de las familias, de los mercados, en fin, y también de algo que está cobrando cierta relevancia que debo eh, confesarte que, que tal vez desde el punto de vista de la investigación al comienzo, eh, cuando aquí en Uruguay con Rosario Aguirre, quien tú conoces muy bien, eh, trabajamos esta temática de, del cuidado no nos aparecía con tanta fuerza y ahora sí que es el cuidado eh, comunitario, ¿verdad? Esas distintas expresiones eh, comunitarias de resolver eh, bueno, la, la, las necesidades y las demandas de cuidado. Allí tenemos todo un desafío, un desafío que quizás... Eh, si yo tuviera que resumirlo en algunas palabras, sería la discusión en torno, obviamente, a la corresponsabilidad, es de eso que veníamos hablando, en torno a la idea de la interdependencia y la idea de la solidaridad. ¿Qué otra palabra o qué otro concepto te parece que podemos agregar ahí? Podríamos agregar el cuidatoriado, sin duda, pero ¿qué otra en, esa, en este juego de palabras? Pues hay, hay dos palabras que me parecen a mí importantes. Una de ellas es eh, innovación tecnológica, eh, no podemos darle la espalda, en buena parte somos en cada época lo que, lo que es la tecnología de la época y, y, y creo que hay bastante, bastante margen para llevar innovación tecnológica a los modos de cuidar y, y luego por, porque eso abaratará, abaratará el cuidado y es... La única posibilidad de que haya más cantidad de cuidado es que no sea tan caro como es en estos momentos. Y la otra posibilidad, la, la, la otra idea que es importante, es, es mucho más complicada. En América Latina no tiene el mismo tratamiento que tiene ahora mismo en Europa, aunque en algunos sitios sí, que es el de eh, la calidad de vida en relación con el final de la vida y la aparición de nuevas, eh, de nuevas digamos, fronteras de, de, de derechos sociales a conquistar en relación con la libertad de ponerle punto final a determinadas eh, etapas de la vida. ¿no? Eh, con la tecnología que tenemos actualmente, en realidad es posible que alguien no se muera nunca. Dicho así de una manera un poco exagerada, pero eh, nuestra tecnología médica ahora mismo nos permite eh, suplantar casi todas las funciones vitales mediante máquinas. De modo que en el momento en que se entra en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de alta tecnología, si funciona mal el corazón, pues hay muchas vías de, de sostenerlo de manera artificial, si funciona mal los riñones, si funciona mal. Y ahora mismo es un espectáculo, yo diría casi dantesco, el de algunas unidades de cuidados intensivos, porque los pacientes perdieron hace mucho tiempo ya cualquier conexión con este mundo, pero pueden ser, seguir vivos de una manera casi indefinida siempre y cuando se pueda pagar el coste de las máquinas. Eso requiere un, una reflexión moral, una reflexión política muy importante. Yo recomiendo, hay, hay, un, libro, hay un libro que es de, casi una comedia, ¿no? De, de Saramago que se llama las intermitencias de la muerte entonces lo que plantea es eh, un día en que la muerte decide hacer huelga y empieza a no, a no, a no matar a las personas que tenía previsto que tenía que, que matar y como todos los cimientos de la sociedad se tambalean porque nuestras sociedades están previstas o sea, están desarrolladas eh, ajustándose a la idea de que todos vamos muriendo pero las nuevas tecnologías han impuesto un cambio, pero un cambio radical, que hasta ahora no es demasiado agudo, sobre todo porque tiene limitaciones económicas. Pero cada noche de mantenimiento en un hospital, eh, en España, por ejemplo, en un hospital eh, en UCI, cuesta el equivalente a tres veces el, el, la pensión media de una mujer. Uh -huh. Son del orden de unos 2.000 y algo euros por noche. Esto es el coste de mantener una vida que, si hay posibilidades de que retorne a unas condiciones de calidad, tiene un sentido, pero en muchos casos es eh, ahora una simple cuestión degenerativa. No, esos pacientes no van a volver a la vida, pero pueden ser mantenidos por vida. Entonces, la, la, digamos, el impacto que esto tiene sobre el cuidado, el cuidado en los últimos, últimos momentos de la vida, es es, es, es enorme, sobre todo porque nos obliga a reflexionar y a tomar decisiones que no son fáciles en el plano, pues en el plano legal y en el plano económico y en, fin, en el plano moral. Y, y esa relación con el final de la vida yo creo que eh, bueno, tenemos que, que pensárnosla de nuevo. Sí, sin duda es todo un, un, un debate, bueno, obviamente vinculado a la eutanasia como tú lo estás eh, planteando y el, el final de la vida, que, que se está empezando a dar, por lo menos en algunos países aquí en América Latina eh, y que nos remite, sí, efectivamente al cuidado de esos momentos finales y me parece bien interesante incorporar, y lo voy a hacer, eh, en las distintas instancias en las que participe sobre este tema eh, la cuestión de la innovación tecnológica y de la calidad de vida, especialmente vinculado a este debate del final de la vida. Para ir eh, cerrando... Es lo que yo he llamado la ciborgización del final de la vida. Sí. O sea, eh, si, si alguien está en clase media y tiene un hospital de referencia al que pueda ir, casi seguro que el final de su vida estará convertido en una especie de ciborg con complementos mecánicos que, que, que, bueno, ya no tienen nada que ver con lo que fue su cuerpo original. Absolutamente. Eh... María Ángeles, para irnos acercando ya al final de esta conversación maravillosa, realmente, para mí, ni te imaginas el placer y el privilegio que es estar hoy conversando contigo, te quiero preguntar sobre eh, cuáles son, en qué, en qué temas estás trabajando, cuáles son tus proyectos actuales, algunos los conozco, pero, pero seguro que quienes nos están escuchando, ¿no? Así que, si me quieres contar ese punto. <risas> Bueno, tengo proyectos grandes, pequeños, medianos y de, y de todo tipo. ¿no? Tengo uno grande que me está costando un esfuerzo horroroso, que llevo trabajando ya cuatro años eh, pidiendo ampliaciones de plazo al editor, que es mi autobiografía intelectual. Pero eso me lleva a pensar en los límites de la sociología, porque me encuentro con que la autocensura es, es brutal. No puedo hablar de las personas a las que he amado. No puedo hablar de las personas con las que he tenido conflictos. No puedo casi hablar de mi familia porque rompo su intimidad. Me encuentro con que tampoco puedo prácticamente hablar de los sueños, porque entonces no parezco una persona digna de un doctorado honoris causa, parezco una novelera, ¿no? En fin, me estoy encontrando con que el, la autocensura es mucho peor de lo que me había dado cuenta en toda una vida y la sociología en gran parte eh, su material de trabajo es aquello que observamos pero también aquello que nos dicen y aquello que decimos ¿no? entonces estoy planteándome mucho ¿qué cantidad de filtros tenemos que superar y qué poco de lo que en nuestro profundo yo querríamos decir, finalmente eh, lo decimos? ¿no? Fíjate, y si, y, si, y si en una autobiografía que la escribes tranquilamente sentada en un sillón en tu casa, te das cuenta de que casi no puedes decir nada, ¿qué será lo que podemos decir a un entrevistador que llama a la puerta del que no tenemos confianza y no sabemos qué va a hacer con nuestros datos? Bueno, ese es un tema que me tiene y, y esa es la razón principal por la que voy acumulando retrasos. Pero este año cae de todos modos, o sea, este año lo cierro. Lo cierro y ahora mismo tengo 500 páginas que tengo que dejar reducidas a 150 más una especie de antología de textos. Ese es el proyecto grande. El chiquitito, acabo de, acaban, me han anunciado hoy que a, que a qué dirección me envían 10 volúmenes, un pequeño, una pequeña reflexión eh, sobre los símbolos en la vida universitaria y en concreto el cántico del Gaudeamus y Ejitur. Uh -huh. eh, no sé si en Uruguay lo usáis mucho. No. No, bueno, pues, eh, lo voy a tararear incluso. Eh. Bueno, pues viene del siglo XII más o menos, ¿no? Y, y se canta en muchísimas universidades de todo el mundo. Entonces he analizado, porque claro, cada vez que, que me daban un honoris causa o iba a que se lo daban a alguien, era el himno. Y de tanto escucharlo, pensé, uy, siempre está en latín, yo nunca me he metido en realidad. Total, que acabo de hacer un análisis de cómo los símbolos universitarios necesitan un, un, un, un, ¿cómo diría yo? Bueno, una modernización de vez en cuando. Entre otras cosas, ese símbolo, lo, eh, su origen es tabernario y las universidades europeas eran solo para hombres. De modo que el texto está escrito por hombres para hombres y hace tan raro que ahora en la mayor parte de los coros universitarios la mayoría son mujeres y están cantando un mensaje de hombres para hombres en el que dicen cosas muy peregrinas respecto a las mujeres en fin ese es pero como se canta en latín y con gran solemnidad pasa desapercibido ese interesante, es un, qué interesante qué interesante cosa eh, voy a ver de conseguir esa, ese texto porque me interesa. No, no son símbolos que utilicemos aquí, en por lo menos en la mayoría de las universidades latinoamericanas, pero, pero está ah, seguro. En la, en, la UNAM, en la UNAM de México lo tengo grabado, en universidades ¿Qué? de los Andes, en muchas universidades se canta, quizá no de modo obligatorio como parte del protocolo en los grandes eventos, pero sí se canta. Sí, Bueno, vamos a, a difundir ese texto tuyo también este, entre, entre el mundo universitario latinoamericano. Eh, María Ángeles, ¿algo que no te haya preguntado y que quieras agregar? Ay. Pues, eh, pues mira que los años, no me has preguntado, los años pasan ¿eh? sí. y... Y me acerco a una cifra muy, muy redonda. El 30 de noviembre cumpliré la friolera de 80 años. ¡Caramba! 80 años. ¿eh? Tú, tú, tú uf, madre mía, parece imposible. Y, y nada, me estoy, pensando, me estoy pensando si debería dar en mi vida un poco más de, de los aspectos lúdicos. Que siempre he sido tan formal, tan trabajadora, tan entregada, tan vocacional y me doy cuenta que hay algunas cosas que no he hecho ¿no? y hace ya 40 años que estoy diciendo que quiero cantar en un coro pues no, no, me echan claro, porque, porque siempre falto porque estoy de viaje ¿no? y ahora tal vez sea una ocasión de, de pensar en, en que a partir del 30 de noviembre algún coro me haga un huequito en tercera fila para que no se note mucho si ves el tono pero me apetece mucho esa, esa experiencia Qué maravilla. Eh, María Ángeles, bueno, eh, yo quiero compartir con todos, con todas quienes nos estén escuchando que, que como ya dije antes, eh, es un privilegio estar entrevistando hoy a María Ángeles Durán. María Ángeles Durán, de, eh, digamos, si yo tengo que reconocerle a dos personas en esta vida académica el haberme dedicado eh, exclusivamente a trabajar estos temas del trabajo no remunerado y los cuidados, una es María Ángeles Durán, la otra es eh, Rosario Aguirre, mi querida maestra y colega uruguaya. Y bueno, y María Ángeles desde, desde siempre, desde sus primeros, bueno, primeros no, desde yo descubriendo los textos de María Ángeles Durán y su participación en mi jurado de tesis en Francia me marcó sin duda para seguir esta senda. Y es un gusto, como siempre, encontrarte, conversar, debatir y lo seguiremos haciendo. No me ofrezco a cantar contigo en el coro porque seguro que este, me echan a, al otro día, pero, sí. pero bueno, estaremos celebrando tus 80 años en noviembre y, y siempre en contacto y seguramente te vamos a convocar desde este o algún otro espacio de Claxo para que nos aportes esa claridad de mirada en este tema tan importante. Muchas, muchas gracias.